¿Considera usted que flexibilidad de medidas restrictivas que inician hoy traerán aumento de casos de COVID-19? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así es que vamos a ver en el transcurso del programa qué opinan ustedes, amigos televidentes. ¿Eh? Bueno. Y a propósito de la pregunta del día, hoy inicia la flexibilización de las medidas restrictivas presidente atribuye a protocolos tardanza en reporte por muerte de COVID-19 ahí está la respuesta a tus preocupaciones ¿Sí? tras denuncias de que los números de fallecidos dados a conocer en el informe de salud pública no corresponden a la realidad el presidente Luis Abinader dijo que la tardanza en registrar en los boletines diarios que da el Ministerio de Salud respecto a los muertos por coronavirus y la letalidad en el país se debe, entre otras cosas, a los protocolos establecidos para determinar las causas de los fallecimientos. El primer mandatario afirmó que la letalidad en la República Dominicana es, según él, bastante aceptable en comparación con otros países, ya que solo aumenta 1.21 a 1.24%. Recordamos que la flexibilización de las medidas restrictivas que impuso el gobierno para tratar de controlar contagios de COVID en el país inician a partir de hoy. De lunes a viernes el toque de queda será a partir de las 7 de la noche con libre tránsito hasta las 10, sábados y domingo a partir de las 5 de la tarde y se permitirán la reapertura del gimnasios, bares, parques y restaurantes con los protocolos sanitarios. Muy bien. Yerian. Vamos a ver. <risa> miren, lo primero es, yo pensaba, no, no había visto esa declaración del presidente. Sí. Quiero pensar que es un error de él, porque entonces me va a obligar a mí, y miren que no venía en ese plano hoy, a decirle mentiroso. Es que no debe, porque es que tú no puedes, esa es la información que él está dando, no debe de darle, no te debe incomodar. No, no, no, o sea, yo no, no, no estoy incomodo. sino que yo estoy diciendo... <risa> Que yo venía hoy en plan de paz. Sigue así, en paz. Párate. Pero, con él decirle a, a la población que se debe a un protocolo, le está mintiendo, porque todo el mundo sabe. 10 días día de retraso. Todo el mundo sabe. ¿Cuándo? 10 días día de retraso. De retraso. No, no, no, aquí hay dos meses de retraso. Aquí hay dos meses. Miren esto. 135 fallecidos en la provincia de Duarte. Dicen ellos ahora. ¿Ustedes saben cuánto han sumado los últimos tres días en el país entero? Si Más mal. de 60 muertos. De un fuetazo? 18, 14, 17. En 24 horas ¿Eh? y Pero no te lo ponen 19. nunca. Pero cuando tú vienes y lo buscas aquí, en las últimas 24 horas no te aparece nadie muerto. Mírenlo aquí. ¿Y qué tigueras es ese? Ahora, Así en buen ese, dominicano, ese para que se entienda. Tuyo. ¿Qué tigueras es, es ese? Tiene una carga si ustedes de revisan ahí, cada, pues... uno de <ríe> cada uno de los boletines, <ríe> cada uno de los boletines del Ministerio de Salud, porque soy el Ministerio de Salud, no yo. No hay un solo fallecido de las últimas 24 horas, nunca. Entonces, esos muertos lo vienen, lo, lo que hace es que lo suman en lo, en lo acumulado para que pase desapercibido. Entonces, señor Abinader, es mentira lo que usted acaba de decir. Eh, y digo que es mentira porque se supone que si usted está diciendo algo de lo que no sabe, eh, eh, y yo me imagino que usted lo sabe porque la información le ha llegado. Aquí en la provincia donde te van más de 200 muertos, desde, desde diciembre, ellos lo saben. Pues lo ha dicho aquí el director de, de salud pública, que va más de 200 muertos y la gente aquí se está muriendo, pero no lo están contando. Ah, pero qué bueno manejar la tasa de letalidad así, cuando tú los muertos lo escondes, cuando tú los muertos no los reportas, cuando tú los muertos no los incluyes. Así, si sí es bueno la tasa de letalidad, qué bueno es así. Y algunos fanáticos dirán, ah, pero antes, antes se hacía, lo trucutuce, ah, porque antes se hacía, ahora lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir engañando al pueblo diciéndole que la tasa de letalidad de, de, de, de la República Dominicana es de 1.24, 1.30. Cuando eh, la mayoría de los o una gran parte de los muertos no se están contando. Entonces, eh, ¿de qué estamos hablando? Y con relación a la flexibilización, yo estoy de acuerdo porque incluso eh, yo había planteado aquí de que se abriera un poquitico más. Eh, no, ojo no los bares, yo creo que los bares debieron permanecer cerrados y el gobierno subsidiar a esos bares y a esos empleados pero no por, porque yo no le veo sentido a una discoteca abierta, eso no tiene ningún sentido en un momento de pandemia porque ahí lo que tú vas a beber romo es, y a bailar ¿y qué es lo que tú vas a conseguir ahí? contacto físico en una discoteca lo que se va a, ver es a beber es romo y a bailar y ahí no hay otra cosa que hacer, los restaurantes por lo menos venden comida Así que, señor presidente, tiene que actualizar esos datos. Están hablando mentira. Bueno, Francis. Mira, yo creo que el presidente asume la posición de su equipo o gabinete de salud y, y no tiene más que la intención de ir produciendo, porque si conforme a estos datos se está haciendo una apertura de esta naturaleza, es porque va más o menos de la mano. Recuérdate que se le explotarían las manos la bomba, si a la vez se presenta de forma como tú la percibes falsamente y a la vez se apertura y luego viene un rebrote. ¿Y cómo se eh, llama eso? Bueno, será, será su propia consecuencia. ¿Pero cómo se llama Entonces, eso? Se llama manipulación, tú lo sabes. Bueno, pero... O sea, cuando eh, tú maquillas los números para tú hacer algo... El presidente que, y tú, y tú, es, el es el es hombre más informado de este país. Es no, decir, me imagino que no tiene la misma. Bueno. Aquí los casos de corrupción, ¿quién son los que lo? lo, que lo los pero que le están están. está dando, le está dando palante a eso y se está colocando. Ahora también aquí hay que analizar lo que le está pasando a los funcionarios nuevos. Le están saliendo muchos casos de de acoso. Porque no son suizos. No, pero que Porque por primera no vez no fue aquí que fuiste tú que lo advertiste sí. que podría estar pasando en el gobierno de Luis Abinader como una especie de estrategia que con las mujeres galardeándole adelante a los ah, funcionarios adelante No no espérate espérate espérate eso Ahora fue la un con... de No espérate espérate este. no no no perdón espérate. no pongan ah. palabras en mí no no Lo que tú dijiste no. galardeándole aquí adelante es estoy decir... diciendo lo siguiente escúchame, escúchame que no sé si fuiste tú amado o tú, Yaryan que había que tener cuidado si en el gobierno de Luis Avenida había una estrategia de lo contrario que estuvieran enviando a mujeres a provocar y que luego salirle con cosas aquí fue que lo, se mira, dijo no sé jamás, si fuiste tú o tú, fue tú, armado tú acabas de confirmar lo que te estoy diciendo, ¿cómo tú sí. vas a decir entonces que la culpa la mujer. La mujer de no, la mujer? no, no, hombre, no, no, jamás, óyeme jamás, jamás Jamás ah, culparía yo a la provocó. mujer. Pero, pero escucha, pero que te estoy hablando de una estrategia. Ustedes no, no pueden negar que hay damas que son una provocación. ¿no? ¿Y tú vas a justificar no. eso? No, para una nada. Una excusa legal de la provocación. Una cosa sexual, tú vas a justificar. No, ¿De no me voy a salir no, del no, tema, óyeme una cosa. No. no, no, con esa parte es que hay una serie, una serie, serie de estrategias que hay personas que pertenecen al pasado gobierno que se han ido quedando con algunas condiciones, pero mm. eso hay que analizarlo bien. Yeah, yo yo decía, a... no, ya ya no te sorprenda que aquí se presta para muchas cosas, óyeme, que el presidente con justa razón da su informe oficial y plantea el retraso de los 10 días referente a, a los informes cotidianos del movimiento o de la incidencia del COVID en la República Dominicana. No obstante a ello, soy de lo que cree, en el gobierno, en el presidente Abinader sobre todo, y que de no resultar como se ha ido manejando entre el Gabinete de Salud y la apertura de hoy, miércoles 27, se le estaría explotando en las manos una realidad que fue diseñada en base precisamente al nivel de letalidad que tenía, la incidencia de letalidad que tenía en el país, y el proceso de sanación que ha tenido los infectados y la reducción de las muertes. Si eso es simplemente maquillaje, como lo establece Yerjan, yo creo que se le explotaría si resulta que con esta reapertura o esta ampliación de la apertura estaría recogiendo entonces los platos rotos de una mala decisión. Mira, eh, yo te voy a, a decir, yo pienso que y creo que ya lo había mencionado en alguna ocasión de que el libre tránsito a mí no me preocupa porque tú transitas en un vehículo o transitas por la calle y el virus no anda en el aire. Eh, podría, podría suceder que te encuentres con alguien y conversen en el camino y bueno, pero eso es una posibilidad. El asunto es, lo que me preocupa básicamente es que se hayan abierto lugares de un acercamiento consabido desde, de entrada, desde el principio. Todo el mundo sabe que el que va a un bar, oye, el que está en un bar, eh, lo que está bebiendo es Romiel Borracho, tiene unas etapas por las que atravesamos <ríe> todos cuando bebemos trago, pero es verdad. La primera etapa es la etapa de la amistad. Tú eres mi amigo. Después viene la etapa de la hermandad. Tú eres mi hermano. Y el compadre. Esa, y esto, ¿no? sí, Entonces viene el, la etapa del compadre. La sí. cuarta etapa es la sofía, la organización de la mesera. Es decir, Cualquier mesera, cualquier tierrita es una Sofía Loren. La Sofía Lorenización de la mesera. Yeah. No, no, no. Pero vuelvo sí. y repíteme. Eso. Sofía sí. Lorenización de la mesera. Mm. Bye by tú, amado Excuses, doña Lucelene Plata. excuse. Oye, al final, al final viene la, el momento del reflujo, entonces comienza a dar grito. Sí. Yo no vuelvo a beber más. Ay, pero los borrachos y somos babosos. y entonces, pero, pero eso nada más hasta el otro fin de semana. Sí. sí. Que le dura esa... Pero bueno, así a chiste se ve, pero es la verdad, no hay forma de tú evitar en un bar ese distanciamiento. No hay manera, a menos que tú no pongas barreras físicas, que la gente tenga que, que, que beber en una, en una especie de, de, de espacio transparente, ¿verdad?, pero cerrado. ¿Cómo que hay a, a los reservados? Los es una reservados. especie de reservado transparente para ver al otro. Sí. Como están haciendo en algunas emisoras de radio, que sí, veo... La división en cuatro. Así. Exactamente, porque no hay forma de evitar eso. Y en la discoteca ni se diga, sobre todo en un país donde la gente baila tan pegado. Este es un país de mucho contacto físico. La bachata, por ejemplo, que no vino para bailarse tan pegado, pero la gente la baila pegadito. Sí. incluso el merengue también. El merengue es una, es una, es un, es una danza que se baila de manera eh, eh, un poco más separado. Entonces, en definitiva, yo pienso que lo lamentable de todo esto es que el gobierno se deja presionar. Eso me preocupa. Porque esta gente comenzaron a, a, a presionar, a presionar, hasta que el gobierno le abrió. Y esos son lugares de alto nivel de contagio. Yo pienso que el gobierno debe de revisar lo del vuelvo y repito lo del transporte, lo del libre tránsito a mí no me preocupa mucho, por eso que digo. Pero abrir bares, abrir discoteca, óigame, estamos provocando una situación Mira, grave. ¿Tú sabes algo, Amado? No sé por qué si tiene libre tránsito hasta las 10. Las estaciones de combustible no están, porque fíjate algo. Yo dije el otro día, comenté que producto del trabajo, al igual que el supermercado, pues mire, hermano, yo tengo más de una semana que no puedo ir al supermercado. Cada vez que voy está cerrado. Bueno, pero ahora vas a tener la oportunidad de ir. Claro. Porque es claro. hasta las 7. Yeah. Pero, no, es para que tú veas, mucha gente como yo, he tenido, Vianet trabajando, yo trabajando, cuando salimos a las 5, todo cerrado. Es decir. Yo salgo después de las 5. Entonces, lo mismo me pasa con las estaciones de combustible. Que ahí no hay tal contacto. Tú estás en tu vehículo, le pides que te echen combustible y, y tú continúas claro. en tu tránsito hasta tu casa. Porque es que casi se me acaba el combustible el otro día. Me dio para llegar a la casa porque cuando estaba en la fila, es decir, en el trayecto de la avenida Antonio Guzmán, para, porque de he hecho... En, una, en donde Javier creí que me daba el tiempo pero no, fue yo moriría por ese video verte empujando la calle sí. por falta de gasolina <risa> <risa> miren con relación a eso tú no viviste esos que... años adiós Francis. nosotros ah, le pedimos ese pillo, ay, yo, eh, ay, nosotros ay. le pedimos al gobierno que el organizara que el 4, toque empujan, de queda cuatro y cinco días haciendo fila tú oye ...cuatro y cinco días... Ya allá días. no vivió eso... ...tú no viviste eso... ...eso fue cuando... cuando ah, en, <risa> ...en los primeros años... ...del segundo periodo de Balaguer... ...en los años 90... ...con ah, no, sí, no, la, la crisis del petróleo... En la crisis... ...no, no, no... no, no eso era. No sé en el y hasta, me, mira, ...y hasta me cayó a mí un... un señor tenía un, un... galón, una vaina... Uh -huh. ...me cayó en un... De, ...vaya ya... ...miren señores... <risa> ...se relación, le cayó... ...estaba cerrado suerte... Sí, sí, pero ...con me relación pesó. al toque de queda... ...nosotros le pedimos aquí... ...al, al presidente que lo organizara... ...y justamente eso hizo... Eh, amplió, verdad, ya los negocios pueden cerrar a las 7 con libre tránsito hasta las 10 es decir que aquellos que normalmente salen a las 6 de la tarde eh, de, de sus eh, por ejemplo oficina o lo que salen a las 5 tienen la oportunidad de comprar de abastecerse hasta las 7 de la noche y ahí entonces tienen hasta las 7 de la noche para llegar a cualquier lugar que quieran de manera que yo entiendo que es correcta esta, esta, esta decisión del presidente ¿Tú, el, el, ¿tú crees el, el, que este es el momento para darse por sentado que llegó el momento de volvernos a juntar? como dice, No, lo que hay que hacer es ahora organizar los establecimientos comerciales es que si tú no supervisas, si tú no supervisas, por ejemplo, los supermercados, si tú Ajá. no supervisas, por ejemplo, las tiendas, no tiene sentido. Porque eh, con toque de queda o, si, o sin el toque de queda, como quiera la gente se te va a juntar en el momento en que pueda. Lo hecho, que tú tienes que hacer es no, no supervisarlo y volver a supervisar los colmadones, que, señores, están sin mascarilla en los colmados. Sí, están sí. sin mascarilla en los colmados y en muchos negocios incluso de, de, de comida. Mira, el distanciamiento no ¿Eh? se está... Cumpliendo. Llevando a cabo. No, así es. no se está cumpliendo. Entonces, los, dueños los dueños de establecimiento de que cumplan, Han perdido, ya, ya han, han perdido la efectividad Desde en eso. Comienzan ¿Tú sabes? a poner multas. Sí. yo entré a una tienda en Santo Domingo. Yo estuve en Agoramo y estuvimos viendo. Y no entramos. No fuimos. Mucha gente sin mascarilla. No, no. Mascarilla. Pero. Demasiado pegado. Pegado. Sí. Óyeme esto. Yo estaba observando que en algunas tiendas te hacían así, buenos días, ¿verdad? y te tiran tu, tu alcohol <risa> y, y para la... desinfectarte a ti, y adentro, y digo, y, y, ¿qué es y esto? Te toma, y te toman la, ¿Y la... Des... Y la, temperatura. Y la, la temperatura, y digo, ¿y qué es esto? Es decir, incluso vi eh, el extremo de una dama que esperaba a su esposo, eh, que estaba en una fila, fue y separó a todo el mundo de su esposo. ¿Y qué es esto? entonces cuando sale eh, discutiendo y se tira eh, alcohol. alcohol en la mano dos veces, se entra la cosa en la cartera, vámonos de aquí. Digo, para mí fue un extremo porque yeah. estaban todos en las mismas condiciones. Tú lo que haces que, o lo que debes hacer es limitarte a decírselo quizás a un supervisor o a alguien de la tienda, pero ustedes no están tomando en cuenta que para ir a la caja se están aglomerando mucha gente y no hay distanciamiento. Yeah. Todo eso se puede hacer. Ahora, mi recomendación es que no olvidemos las condiciones que están dadas para poder comportarnos como ciudadanos conscientes ante este reto de la pandemia y la apertura. Ya nosotros prácticamente después de aquí estamos en apertura total, prácticamente desde hoy, con un límite hasta las 10 de la noche para transitar, pero... De hecho, el que sale a las 5 y termina, o el que sale a las 3 de la tarde y termina a las 7 de la noche en un bar, no está, no, pero tiene eh, como cuatro es que, horas. Eh, desde, desde mi punto de vista, el, en la apertura de los bares, eso sí no es correcto. Ah, bueno. Porque es que en el bar tú solamente vas a una cosa y es a tomar. Tú dices, bueno, tú, tú vas a compartir, pero para eso quizá hay otros espacios. Pero cuando tú vas a un bar... Tú vas a, a, a tomar alcohol y tú terminas, eh, eh, qué sé yo, con haciendo, una calentura, borracho. Haciendo y la pasa, descripción de Pasa las etapas claro. que, que planteaba aquí sí. Amado. No debió el presidente permitir, lo que sí debió fue... Eh, subsidiarlo, por ejemplo eh, mira, eh, eh, ¿cuánto vale hay en el país? vamos a buscar la forma de que esta gente se mantengan, ¿verdad? que no que no pasen hambre eh, y buscar la forma así como se hizo con, con, con, con gran parte de, de, del pueblo y entonces ya la demás quitarle el subsidio que tienen y bueno, entonces eh, la enfocarlo responsabilidad solamente entiendo, en aquello que van a estar cerrando. la responsabilidad ahora mismo es del pueblo. Miren esto, de nosotros. Así es. Miren eso. A, a partir de ahora, la responsabilidad de nosotros, ya que nos están dando una nueva etapa de la apertura, que se ha pedido tanto, la gente en las en las redes se ha interesado en que ya se abra, que, que los bares, que esto, que aquello. Entonces, es responsabilidad del ciudadano conservar la distancia, mantenerse todo el tiempo con mascarilla si sale de su casa y que el tipo de reunión no sea en bares ni sea en lugares que te vayan a, eh, a influenciar o a caer en la debilidad de un acercamiento extremo o como estábamos antes, porque eso va a traer consecuencias muy graves. Yo, para mí, creo que de esta parte, se incrementaría y lo vamos a ver tarde o temprano. Ojo, tú no, que va a ver, no, tú no vas a ver nada, pero no te lo van a decir. No, pero no vamos a dar cuenta porque yo me he dado cuenta cuánta gente se ha infectado los hospitales. en San Francisco de Macri. Ve a ver cómo están los hospitales. Miren esto, miren este detalle. A, miren, esto es el boletín número 304 del Ministerio de Salud Pública. Fíjense ustedes que aquí donde dice notificados en las últimas 24 horas, solamente hay una sola persona fallecida. Y de ahí para allá, nadie más en las últimas 24, ninguna provincia reportó muertos. Pero ¿qué pasa? Cuando nos vamos a los demás boletines, fíjense aquí, aquí este es el 311, aquí dimos un salto. Miren cómo llegó la provincia, la provincia de Duarte a 130, tenían 126, ¿verdad? Ahí, ahí hay cuatro, pero ¿dónde están los muertos? No están notificados en las últimas 24 horas, en ningún momento. Si nos vamos al 312, mírenlo aquí, señores, 312, Subió de, 300, eh, de 130 a, la provincia, a 134, ¿dónde están los muertos aquí? No te lo están notificando en las últimas lo que hace es que te lo suman como acumulado. Y cuando nos vamos al último, fíjense ustedes que murió otro, subió a 135, pero tampoco aparece aquí. Lo que significa que esos muertos lo están tratando de entrar poquito a poquito, porque tienen un atraso, que si lo suben de un fuetazo va a ser un escándalo, porque aquí van más de 200 muertos, ahí hay más de 75 muertos que no lo están contando, solamente en la provincia de Duarte, solamente en la provincia de Duarte, y si yo, si, si usted por ejemplo deduce, bueno, si lo está pasando en el país entero, imagínense ustedes, le sacamos a eso un, un por ciento, entonces los muertos y la tasa de letalidad no son correctos, por tanto el presidente está mintiéndole, o su equipo, porque quien habló fue él, eh, su equipo le está mintiendo a la población. Esa no es la tasa de letalidad, ni tampoco son la cantidad de muertos que hay en la República Dominicana por COVID. Bueno, señores, vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que la flexibilidad de medidas restrictivas que inician hoy traerá un aumento de casos de COVID-19? Háganos el feedback, llámenos al 829-451-3381. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos televidentes. Ayer ya. Dice Robert Ventura Grullón, o desde Ventura Grullón en San Francisco. Dice que yo digo que abrir la discoteca va a subir los contagios.